Bueno, vamos a hablar de la torre Champlain que colapsó hace nueve días en Miami, para ello ya llegó a esta redacción el ingeniero Jesús Valdés, el CEO de Miyamoto International. Esta es una empresa global de ingeniería estructural y sísmica de reducción de riesgo de desastres, que por cierto ha atendido más de 100 desastres por terremotos en todo el mundo. Así que, bienvenido primero que nada, Jesús, el clima, la inestabilidad de la estructura, como hemos escuchado, pues están imponiendo sus condiciones a los rescatistas para seguir en estos esfuerzos de buscar personas todavía con vida. Empecemos hablando y explicando el tema del factor clima, sobre los escombros que hay que remover, sobre aquellas partes que hay en riesgo, ¿Qué nos dices? Mucho gusto estar aquí comentando estos temas. Sí, eh, el cuestión eh, de, del clima es, es un factor adverso para los rescatistas porque complica las operaciones, las maniobras en el sitio y sobre todo por la humedad puede acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica que se encuentra ahí, hablando de alimentos u otras cosas que, que, que están dentro de los escombros. Un factor muy importante también a considerar es el viento, el viento eh, de las, eh, que en las estructuras puede afectar eh, principalmente a, a la estructura que permanece todavía en pie, ya que la, esa estructura pues, tuvo eh, evidentemente daños al colapsar eh, el, el otro segmento del edificio y el viento eh, pues, genera siempre empujes laterales a esa, a esa parte de, de la estructura que permanece todavía en pie. Ahora, estamos hablando incluso ya del, del, del ruido y vibraciones porque la FIA, la Dirección Federal de Aviación, ha eh, bueno, pues cerrado lo que son el cielo, el espacio aéreo, para que no pasen aviones por esa zona. Pero uno se pregunta también por eh, la lluvia, el agua y lo que eh, complica el remover el tipo de escombro que se ha creado a raíz de este derrumbe. Sí, es. eh, en, en, en este tipo de colapsos desafortunadamente nos encontramos todo tipo de materiales Obviamente todas las pertenencias que tienen los propietarios al interior de los departamentos Que, que en este caso terminan siendo aplastadas y son parte de, de, del escombro que se tiene que retirar Y además están todos los materiales de construcción con los que fue originalmente construido el edificio Incluyendo eh, además del concreto y, la, y las varillas eh, pues encontramos muros de intermedios, tablarrocas, yesos eh, y, y toda la serie de acabados que tienen. Eso complica muchísimo las operaciones y obviamente el riesgo para los rescatistas el trabajar en condiciones adversas porque pues hay riesgo de caídas para los rescatistas y son labores de súper alto riesgo. Ahora, desde el día de ayer, tú lo sabes, se suspendieron las labores de rescate, de búsqueda de personas por este desplazamiento que se ha dado en las columnas. Entendemos que es un desplazamiento provocado por una estructura oh, eh, inestable. Eh, y preguntarte si ya quedó claro que eh, este desplazamiento ya no es más un factor de riesgo por las implicaciones que tiene para el área en la que los rescatistas pueden trabajar. Todos, todos los rescates tienen un alto riesgo, eh, evidentemente por las condiciones en las que se trabaja, pero la, la torre el, eh, tiene un, un colapso tipo pancake eh, y, y el edificio que quedó en pie o la, o la parte del edificio que quedó en pie, pues sí tiene condiciones de, de alto riesgo estructural. La columna que se comenta eh, implica el riesgo es porque está literalmente colgando en un, en un lado del edificio y al mover los escombros debajo de ella o al lado de ella, puede generar eh, un golpe que genere eh, un colapso adicional. Eso es lo que hasta ahora eh, tengo de información. Y el, el alto riesgo de, de, de caída de esta, de esta torre es justamente por los golpes que recibió en la parte inferior y porque además no ha sido apuntalada la, la estructura que permanece eh, en pie. ¿Qué significa apuntalar? Eh, poner eh, una estructura eh, adicional, es decir, eh, pues, elementos de refuerzo que, que ayuden al soporte vertical de la estructura. Eh, normalmente los, los vemos en, en construcción. Son eh, andamios, lo que, lo que se usa para, para hacer eh, la obra falsa, lo que le llamamos en construcción obra falsa, y son, son puntales metálicos normalmente que sirven para, para incrementar la capacidad de carga o, o ayudar a la estructura a que incremente su capacidad de carga. Jesús, en las últimas eh, dos preguntas que te pido me respondas combinadas. ¿Demoler la estructura en pie eh, será la señal en la que se han terminado las labores de búsqueda de personas con vida y hasta ahora la hipótesis más sólida en tu opinión de lo que ocurrió? Eh, el, el proceso de demolición ya estaríamos hablando de eh, pues ya no hacer la búsqueda de personas con vida desafortunadamente eh, y estos procesos dependiendo las técnicas que se apliquen pues significarían el término de, la, de, de, de ese tipo de búsqueda y la recuperación solamente de, de las personas eh, de los cadáveres, de las personas que desafortunadamente estén en esa zona y eh, los motivos del colapso, eh, lo que hemos analizado aquí en la en la empresa eh, pues nos vamos por tres, por tres vías distintas eh, que, que todas eh, confluyen en una falla de columna eh, la primera es eh, el, el óxido que, que pudiera tener el acero al interior de, de, de alguna de las columnas y que esta columna finalmente perdió capacidad de carga y al perder esta capacidad de carga el edificio eh, cayó primero en, en la columna que haya fallado y posteriormente se jaló eh, todos los demás cuerpos estructurales la otra eh, que se ha comentado y que puede ser también combinada puede ser el asentamiento que pudiera tener uno de los apoyos o el asentamiento que, que haya presentado el edificio en, en, en tiempos recientes y, eh, y, a, y una que es poco probable es que alguna de las columnas haya tenido algún golpe o alguna afectación súbita que haya pro, eh, provocado ese tipo de colapso pues eh, mucho todavía falta para determinar la causa y qué aprendemos de ella en lo que son futuras edificaciones. Gracias Jesús por esta explicación.